Pues eso. Y luego tienes muchas jades y tal No te estreses porque hay un montón de cosas Al principio parece complejo Pero luego te acostumbras Y... Te hizo un superhéroe ¿Cuál te llama la atención? Pues con el que he empezado Vale ¿Y esto? Zona rica Esas, esas zonas las sombreadas no puedes ir Y las zonas doradas son las zonas donde hay buen luto te recomiendo ir al templo. ¿no? Sí, pero como acabo de empezar, no sé si empezar por aquí. No. Porque aquí la peña sabe. No, pero parece que no me hay... acá. No. Espero ver, porque si no tan. También... ¿Y luego ves? Tienes estos de estos, y luego tienes, llega no sé qué, no sé cuántas, te dan 300 y estos son 1000. Llega a descanso. Ya de la solar y consigue una. una... Perfecto. No, porque está. chat de voz del propio personaje si le das a la X el espacio tienes para dar las gracias tienes para y cuando a ti te las dan en el chat te sale traducido te así... no sé quién dice emboscada no sé quién dice lo siento cosas así vale voy a meter por aquí pero qué tal en la no sé de momento el tutorial Está acostado, ¿eh? a ver Armadura. Y carrete. Ah, y eso ampliación, eso es. Y esto, cuota de malla. Claro. La creamos. armadura que llevo es mejor. Ah, sí, sí. Ah, sí. sí, he cogido una armadura azul. Ah, vale, genial. Pues la armadura... Esto está chapado. Ah. Mira, esta es la espada doble. Sí, esa la han puesto accionada recientemente, de hecho yo... Me llevo esto. Hoy, digo, y esto? ¿Y esto? Esos son jades, de resistencia cuerpo a cuerpo 2. ¿Puedes ponértela? ¿Tengo que ir hacia donde la marca amarilla me dice? Eh, no, no, es libre. Sí, pero esto se va cerrando. Ah, estoy dentro. Mira, las bolsas legendarias están ahí abajo eh, Jade, arma de ataque un... Común, súper común ¿Pero esto qué? ¿Es un... un arma? Es como que te aumenta el ataque un 3%. Ah, vale. Pero es un poquillo... pero bueno, está bien Va, Bájate de ahí, te tienes una... esta de... Eh, gira, gira, gira, gira ahí. Hostia ¿no? Hostia, si hay uno 暗闇は満ちた ¿Mi primera víctima? ¿Esta, esta armadura es mejor? Tienes, ah, Esto es lo que él llevaba. Sí. El, dinero, el dinero de arriba es importante porque hay... ¿Qué dinero? ¿Esto? Sí. Es que hay tienda en, en la partida. Restaura alma de salud. ¿Esto? Luego, esencia de flor de alma te regenera. ¿Dale? Todo. ya no hace falta Vale, lanza común, nada, cañón. Esto me voy a quedar dos. camino y... polvo. polvo de armadura. Y genial, carretes. carretes sí, bien, ¿Y, este. ¿y, ¿Y esto? Y eso es jade de salud, te aumenta un tal por ciento porque es de nivel 2. Lo que pasa que yo no la suelo coger porque no son... Muy... Voy a coger este. Muy efectivo. ¿Tienes, tienes esto, ya. Yeah. Resistencia de cuerpo a cuerpo tienes. Ah, y lo quito así, ¿no? Sí. Cuerpo a cuerpo, alma de salud. Eso, vale. Y ya está. Eso es. Vale, y ahora La bolsita, la te va detrás. ¿Qué bolsita? La de frente, frente, frente, frente, sigue adelante. De Javar, que es el legendario porque... Los... Están... Los... mira arco la bolita este te, te libera espacio para las hades de alma Bójala. tengo a alguien Pero... <risa> tengo a alguien aquí otra sea, vez Le he matado, ¿no? <ríe> vale, este. ¿Monedas? Esencia de la flor del alma. Esto recupero... Vale. Luego dice, mosquete raro. Ah, sí, el mosquete. Pero prefiero casi... Bueno, ¿hace más daño que, que el arco? A mí me... Sí, pero no lo no sé. Pero... Um, eso depende del gusto de cada uno. Puedes probarlo y tal, porque como estás ahí. ¿no? Salud de saludos lo tengo. Mira, Jade Alma de Ataque 2, puedes ponértelo y quitarte la de 1. Vale, me quito esta y me pongo. La de 2. Yes. Y ya está. <coughs> porque vale. es resistencia por cuerpo, tal, lo Y bien. el mosquete, no sé qué hacer. Quítate este arco y te lo llevas. ¿Este? Sí. Porque encima es común, ¿eh? tienes un niño común. Y llevas los tres, y ese de repuesto. Que te apetece ponerte el arco para tal, pues te lo pones, que te apetece el, el mosquito, te lo pones. Hostia, Hostia otro. Hostia, le he tirado. ¿Y el mosquete con cuál lo elijo? Pues le das al inventario y amigos. Aprovecha el carro, El arma está doble. Necesitas para. no es. Así?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 Oh Subjetiva yes. Uf. Uh. Eh, entregamos. Oigo. Vale. Esta es común. La esta, ¿no? Sí. Prueba la lanza. también Vale, eh, vitalidad tengo. Polvo de armadura 2. Sí, tienes ahí, le das otro. Vale. <ríe> y llévate cajas. Hay alguien por aquí. ¿Qué cajas? ¿Qué, qué cajas? ¿De las cajas de ¿Dónde están? No, no, de ¿Qué bolsa? El, el muerto. Ah, sí, sí, ya le he dado. No. Esta. Oye, en la zona? ¿Cómo se corría? Con el tirote de la AESI. En la estabilidad. ¡Hombre, corre! Que te vas a morir. No Mada, corre, carayo, vale, ya estoy, ¿no? Joder, me persiguen Vete a ser. No, no te... ¿Otro? ¿Dónde está la zona? Vaya, ¿no? Estoy, ¿no? Ya estoy dentro. Hostia, otro. ¿Otro? Zona es para allá, ¿no? Sí. Ya estoy en zona, ¿no? A la otra vez, la otra vez para cortarte el gancho y ya está. Ahora. Y, y ya luego, pues ya sí que sí te curas. 復 <音で見よう>。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 Cinco, no tengo más. Oh, sí. Sí. No, está, ahora está el que tienes dentro de la casa, pues se le dé la cabeza salir por ahí. Porque está subiendo techo. Te a tengo que avanzar. 全てが破壊されるのをとくと見よ。やが。そしてアルブルリ。あべ。まだリクエスト Si puedo, una cosa que se ha hecho, se un poco pulsado para que el ataque sea más potente del arco. ¿Me explico? Sí, el inventario. Eh, quiero pasar el mosquete aquí. <risa> ¿Eh? Mierda. Eh, me, ¡Me lo he cargado! ¡Me queda quedado por un Pero esto, son, esto, esto que he matado son todo bot, ¿no? ¡Sí! ¡Madori, oh. qué ¿no? ¡He ganado! Me <ríe> ¡He ganado! <Sí. ríe> Mi primera victoria en... ¡Nada que ha Vale, ahora le doy aquí, ¿no? Volver, inicio. O oh, sale, no. Sí, como compartir. Sí, es bueno, bueno. Ahora te van a dar cosillas, como por ejemplo... Eh, dale al arma. Ah. Bueno, eso es... Conseguido partida, cazador atacante, líder en bajas, de de... De la, y de la de las de... Vale, pero esto nada, ya. Continuar, ¿no? Continuar, ¿No? Vale, continuar, Baja 7, daño total, rescate, vale, niveles, continuar. ya Ya está, ¿no? Sí, cuerpo a cuerpo la lanza. Aquí, ¿no? Vale. <ríe> sí, el doble, la espada doble. Vale, atrás. Ahora, héroes. Esto es que tendría alguna persona... Experiencia, a ver... y ¿vale? pueden ir desbloqueando según vayas haciendo niveles. Usa animo una vez. Vale, y Te dan los tae, tae. y bueno, cuando tú hagas este nivel, subes este nivel a mayor entendimiento. Luego así está el último ya no. Y que que Vale. ¿Y avance A ah, lo de Ah, logra la victoria de supervivencia una vez esto, ¿no? Subido de nivel. Recibir todo, día uno. ¿Todo esto? No, todo, no. Eso es del día, día a día. Recibir. tesoros tesoro escondido y tal. Vale, pues, ya está, ¿no? Pues nada, ha molado una victoria ¡Dios! ¿Pero ¿qué tal? La experiencia me ha gustado, ¿no? Bien, sí, me ha gustado No esperaba ganar ¿Y no esperabas el juego así? ¿Cómo lo esperabas? No sé, bueno, hay que acostumbrarse porque es muy... Es rápido, o sea, cuando ves con gente de nivel es complicado yo entiendo que el nivel que tengo yo pues, pues estoy empezando pero igual que los que hayan puesto pero que en cuanto encuentres uno te da una paliza que lo flipas pero bueno que ha estado ha estado muy bien he matado 7 así que nada voy a dejarlo por aquí